La guerra comercial entre China y Trump, declarada particularmente por Trump, está generando los efectos que el presidente norteamericano eh, pensaba eh, con él mismo. La economía norteamericana está creciendo casi un 3% este año, con un fuerte aumento del déficit fiscal y esto obviamente que va a ir acompañado de una intensificación de las subas en las tasas de interés mundiales. con lo cual. Esta guerra comercial iniciada por Trump para asegurar en alguna medida el retorno de eh, la hegemonía de los Estados Unidos como superpotencia, obviamente que va a generar problemas a nivel mundial. La suba en la tasa de interés en los Estados Unidos sigue generando problemas para las economías emergentes y en ese proceso está Argentina eh, enclavado en un proceso de recuperación de la estabilidad macroeconómica de la mano de lo que son sus propios desequilibrios macroeconómicos. ¿Cuál será el futuro de la región en este marco? Fundamentalmente de lo que pasa en los Estados Unidos, fundamentalmente de cuál sea la creación de comercio que Estados Unidos le quite a China en este proceso de guerra comercial. En ese marco navega América Latina y en ese marco navega Argentina. Con lo cual los desafíos de la economía internacional se vuelven a traducir una vez más en lo que es la economía local.